Este va a ser un pregunta y respuestas eh, bastante anormal Tengo que subir este video mañana y ya no tengo tiempo para sentarme y grabarlo Así que va a ser lo que haya pasando durante el día Hice un pequeño punteo a lo old school eh, Ya no son temas específicos, sino que son temas más generales que me preguntan bastante Y vamos a partir por Patreon Patreon fue un tema un poco debatido en YouTube eh, Hubieron algunos comentarios con ánimos de hacer daño diciendo que... Ahora todo el buen material estaba en Patreon y ya no tenía sentido el canal de YouTube. Hubieron incluso personas que se des-suscribieron. Personas que piensan así pueden hacer lo que quieran, pero para los que se quedaron, les quiero explicar un poco cómo funciona el tema. En YouTube voy a seguir enseñándoles lo que pueda sobre técnica, voy a seguir subiendo contenido, ojalá de calidad, tratando de mantener la constancia de dos o tres videos por semana. Eh, la idea es siempre ir mejorando, ese contenido va a ser siempre gratuito y siempre lo voy a estar compartiendo. Patreon nació como una idea de una plataforma para hacer una comunidad un poco más pequeña. Todavía me tengo que salir del peaje ya. En YouTube somos aproximadamente 130.000. En Patreon somos 30. Así que sí, es una comunidad harto más pequeña en la que podemos hablar temas harto más delicados. ¿Subieron el peaje de nuevo? Y la gente no dice nada loco es impresionante. Hola, buenas. Muchas gracias. Adiós. ¿Qué estaba diciendo yo? ¡Uh! Dejame pasar. El material que subo a Patreon va desde lo más trivial que son fotos y posts. Eh, con actualizaciones sobre lo que está pasando hasta lo más delicado que es ya alimentación, crecimiento personal, finanzas, liderazgo, etc. Estos temas me dan ganas de subirla a YouTube pero la verdad es que me pasó hace no mucho tiempo que una mamá eh, me contó que su hijo me había visto decir en YouTube que yo no comía carbohidratos así que él no estaba comiendo carbohidratos pero andaba corriendo con una botella de Coca-Cola entonces, eh, para quien sepa un poco de alimentación sabe que eso no tiene ningún sentido. Esto que pasó con la alimentación, por ejemplo, si tú mezclas lo que yo estoy haciendo con carbohidratos vas a salir peor en términos de salud. Así que son temas sumamente delicados que las personas que lo quieren hacer quiero que estén realmente interesadas en el tema y que lo estudien, enseñarles mi, mi punto de vista, enseñarles todo lo que yo he aprendido con respecto a eso y tratar de asesorarlo en el tema. Matías de Gross Mountain hace poco se transformó en uno de mis patrones así que les voy a dejar un poco de eso porque yo no tenía idea cómo se hacía uno patrón de otra persona Soy Cross Mountain y Matías quiere ser mi patrón ¿Cómo estamos todos? Un café mensual, bueno ya tenemos aquí cafetera así que vamos a, ver. Vamos a montar por otra Compito con la cafetera que está Uh, Allá. Yeah. Lo que está ocurriendo, bueno, ya sabemos bastante, ¿verdad, Germán? vía no que hacer, así que ya sabemos qué, qué está ocurriendo. Detrás de cámaras, preguntas y respuestas sobre proyectos para mis patrones. Preguntas y respuestas sobre tips. Información, preguntas y respuestas sobre la base de vida tranquila. Una vida tranquila, ¿También? para que vivas bien. Vamos no, a quedar tranquilos la vida, Germán. ¿verdad? Nombre completo. Esto no lo había visto no, nunca. nunca. Nombre, mail. ¿Por qué quieres ser ¿También? mi patrón? Quiero controlarte, ¿verdad? Saber todo lo que haces. ¿Profesional? Chiquín. ¿Y tenéis cuenta de ya? Grrr. Wow ¿Eso es todo? Sí here's a, here's a note from, Ah, ese es mi, mi mensaje de agradecimiento Tengo un nuevo patrón Así que a todos los dejo invitados a que sean, patron, que sean patrones de Germán ¿eh? Una muy buena iniciativa para saber más de, de este youtuber Y aquí estamos grabando un video en Cross Mountain <risa> Nos reímos un poco Con respecto a los auspicios Mi opinión sobre los auspicios acá en Chile es que está totalmente sobrevalorado la, la mayoría de las marcas lo que va a querer es darte el mínimo y exigiéndote el máximo Básicamente te dicen te voy a dar 250 mil pesos que son aproximadamente 400 dólares En productos de ellos para que saques de la tienda y a cambio de eso tú tienes que... Etiquetarlo en publicación en Instagram, compartir sus ofertas, asistir a los eventos, ponerlo en redes sociales, besarles el poto Por esa cantidad de dinero creo que lo más inteligente que puedes decidir es seguir solo Porque todos esos requisitos que te van a pedir los vas a tener que cumplir porque... Cada marca que está detrás tuyo es un compromiso y de alguna manera tienes que darle una retribución a cambio de lo que ellos te apoyan porque si no, no funciona. Auspicio unila, uni, auspicios unilaterales no funcionan, no son sostenibles en el tiempo. Alejándome de ese tipo de auspicios y mirando hacia atrás me doy cuenta que tuve mucha suerte con Cross Mountain porque finalmente terminé trabajando con Matías y Diego que son dos personas increíbles, están detrás de sus productos, son muy amables con sus clientes es un honor para mí representarlos. Y sobre el producto, ahí está la Snap. Estoy enamorado de la Snap. Así que es una especie de win-win para todos. Y creo que se ha traducido en que hemos estado felices en la relación. No hemos tenido. No hemos tenido rosas, de hecho. Y eso es todo lo que puedo decir sobre los auspicios. Estoy llegando al fin a mi casa. El canal va con lo que ocurre. Justo me llevaron por teléfono, son más de las cosas que tengo que seguir haciendo hoy día Y eso del canal va con lo que ocurre O por qué no hay tutoriales y reviews eh, Básicamente, por ponerle un ejemplo Estuve viviendo acá en Talagante mucho tiempo eh, Después con la Valentina nos cambiamos a Santiago Luego de eso salió un viaje a Ramanui Lo que intento decirles con esto es que eh, No manejo lo que va a pasar en el día a día Sino que tengo que ir ingeniándomelas para crear contenido de lo que va ocurriendo esto me hace que no tenga mucho control sobre lo que voy a poder subir y lo que no Tengo muchas ganas de hacer más eh, reviews, eh, tutoriales Ahora que tengo el tiempo y la tranquilidad para hacerlo porque los días han estado bastante intensos Y sé que este es uno de los motivos por los que hay opiniones divididas sobre que el contenido Ha mejorado, el contenido ha empeorado Básicamente el contenido es el que hay Y voy a tratar de hacerlo mejor posible por ir Mejorando cada día, pero no les puedo garantizar que todos los días van a ser euforia Este es un claro ejemplo de, de lo que les acabo de decir porque Son las... Ah, es temprano en la mañana y ya estoy atochado de miles de cuestiones que tengo que hacer ¡Oh! Miren ese pow pow, es tronco, ese ¿eh? lo estoy tallando con Nano ¿Dónde está el papel? He visto varios comentarios que aluden a que por el hecho de tener más bicicletas de lo normal pareciera que tengo mi vida resuelta y todo es color de rosa Sinceramente creo que nadie puede tener su vida resuelta de principio a fin, si fuese así sería muy fome. En el canal de YouTube se muestra la euforia, la buena onda, eh, la edición de los videos para que sean entretenidos, es toda la parte linda. Pero no les cuento sobre las horas de edición o de repente la cantidad de tiempo que paso sin andar en bicicleta por estar tratando de levantar el proyecto. La idea de los videos es tirar el ánimo para arriba y no bajonearlos, es por eso que no les muestro esta parte, pero de repente puede ser bastante agotador, es exigente y la presión es... constante. Un, ami un amigo me decía hace poco, compadre, antes todos querían ser futbolistas, ahora todos quieren ser youtuber, debería hacer un video inspirando a las personas que sean youtuber. Yo creo que estar metido en el mundo de YouTube no es para todos, porque realmente te pone a prueba y me si siento que soy una persona que tiene su carácter bien formado, soy dentro de todo bastante fuerte como persona y aún así me ha pegado bofetazos como loco, así que... <ríe> creo que cada uno tiene que ocupar en su vida para sus proyectos, sus fortalezas. En mi caso sé editar, sé andar en bicicleta, lo paso bien haciendo eso y es una de las razones por las que me he podido mantener en esto eh, a lo largo del tiempo si es que quieres meterte en esto de youtube por moda probablemente te pegue un par de bofetazos y te saque rápidamente de, de tu proyecto, eh, comience y termine bastante rápido por eso es que no, no soy partidario de incentivar si es que a la persona realmente no le nace de adentro y ya ni me acuerdo qué era lo que estaba respondiendo y para poder mantenerme en este proyecto básicamente he tenido que sacrificar eh, en términos de mantener mis costos muy muy acotados porque lo, los recursos todavía no dan tuve mucha suerte que me salió el proyecto del Bike Park con Henry y José eh, ha sido uno de mis grandes ingresos últimamente ya que estaba en números rojos pero creo firmemente que si uno le pone ganas a lo que está haciendo las cosas van a ir dando y en algún momento el proyecto finalmente se hará sustentable me han preguntado por qué no bajo en bicicleta rígida oh, eh, oh, me la llevé para Santiago la Metropolis es una bicicleta muy enfocada a dirt y street por ende en la masa trasera no se le puede poner un cassette tiene solamente para single speed de eso no me quejo mucho pero me quedé sin la posibilidad de poner freno delantero porque la única opción que te daba era V-brake con una horquilla que tenía las monturas y una llanta que tiene la pista de frenado yo le saqué la horquilla y le puse una tora que no tiene montura para v-brake, tiene montura para disco pero la masa no tiene montura para disco sino que solamente para v-brake y ahí quedé sin la posibilidad de meterle freno a menos que desarme la rueda y reenraye todo con una masa para disco, cosa que todavía no he hecho espero hacerlo y apenas lo haga la voy a meter al cerro porque eso puede ser muy entretenido Cuando hablo de acotar los gastos en la casa, es literal, estos ganchos no nos servían Con estos ganchos vamos a poder poner nuestras cortinas, con la Valentina. Excelente Tenía otra pregunta por acá que dice Germán, ¿por qué no usas guantes? La verdad no tengo una preferencia definida por usar o no usar guantes Es más que nada depende del de estado anímico Sí, cuesta más manipular cosas como el teléfono y las cámaras Pero de repente hay días que simplemente hace mucho frío y prefiero no tener las manos congeladas Así que ocupo guantes Sé que mucha gente quizás lo hace porque no usar guantes es bacán Indudablemente le está sacando una protección a tu mano que te puede salvar de harto daño Por sentido común recomiendo ocuparlo Y yo personalmente soy bastante mañoso así que de repente sí, de repente no Espero que las personas que ven el canal tengan el criterio de decidir si usar o no guantes por su propia cuenta o que tengan un padre que les diga, debes usar guantes o da lo mismo, así que no me hago responsable por eso realmente. Es como cuando me dicen, Germán, ahora tienes bastantes seguidores, deberías dar el ejemplo. Yo no voy a cambiar mi manera de ser por estar en la que estoy porque finalmente soy como soy. <risa> ¡Aceptenme! Soy un desastre persona, no soy un ejemplo perfecto de ninguna manera, ni me acerco a eso, ni quiero serlo y es por eso que le digo a los chicos que de repente dicen como Oh, yo quiero ser como Germán toma lo mejor de cada persona que tú encuentras que tiene algo bueno y internalízalo, apréndelo, eh, ponlo, eh, ponlo en marcha pero decir quiero no ser como una sola persona, señores, todos tenemos muchos defectos yo, personalmente, tengo muchas cosas en las que trabajar y tengo mucho por aprender todavía, así que... ¡Copien lo bueno! ¡No copien todo! Otra pregunta que me hicieron un montón es ¿Por qué no subía videos en el momento en que estaba en Rapa Nui? La conexión en Rapa Nui es terriblemente lenta y me di cuenta que iba a pasar más tiempo rabiando con el computador tratando de que subiera un video o algo por el estilo, a estar realmente concentrado en lo que estábamos haciendo allá. Los chicos nos pidieron ayuda para que en conjunto armáramos las pistas que hicimos la meta era esa, no iba a estar eh, tratando de ayudarlos por un lado y tratando de subir material por el otro, así que dije realmente déjate de pensar en esto y focalízate en lo que vinimos a hacer. Nos fuimos a turistear, nos fuimos a un viaje de placer, fuimos a trabajar y estuvo intenso y estuvo bueno y aprendimos un montón. Personalmente para mí fue una experiencia invaluable, lo pasé increíble, estuvo sufrido en algunos casos, pero... Como dicen por ahí, lo comido y lo bailado no, no, los, no nos lo quita nadie, estoy medio congestionado porque vengo saliendo un resfrío horrible que me tuvo... Así que básicamente yo estaba ahí agradecido de que me hayan invitado a tener tremenda experiencia, pero comprometido 100% en que íbamos a trabajar y no a otra cosa. Así que sé, no subí videos por un buen tiempo, pero como le iba diciendo antes, va saliendo el canal sobre la marcha y de repente me pilla la máquina y simplemente los videos programados no dan para cubrir... Todo el tiempo que no puedo estar subiendo videos Me han preguntado un montón también qué neumáticos son los que estoy ocupando Estoy ocupando Maxis Como ciclista de la vieja escuela Amo esa marca Y la he ocupado casi toda mi vida Este en estricto rigor Es un oh, Casi me cae Este es un Minion de HF 27.5 x 2.5 WT Ya vamos a hablar más de eso Es triple compuesto Max Grip tiene protección EXO y es tubeless ready El de atrás es prácticamente lo mismo Pero en vez de tener EXO tiene... Double down El tema de los neumáticos es algo que voy a cubrir dentro de poco En verdad faltan hartos videos para que lleguemos a eso Si los vemos desde el orden cronológico Pero... Va a estar interesante y va a estar entretenido Vamos a hablar de compuestos Vamos a hablar de la forma del neumático La construcción del neumático y muchas cosas sobre el numérico. Estoy con tragedia. Tenía un plan maestro de llevarme la mini ahora. Hoy día, para Santiago, para una pega. Acabo de recordar que se me quedaron las llaves. De todo. Absolutamente todo. ¡Oh! Estoy con la fuga ahora. Dado de 13. ¡Oh! Está, hay una poza gigante allá abajo. Es una fuga de líquido hidráulico que viene, pareciera que del retén del cilindro de la pala del bulldozer. ¡Éxito! No es grave, es algo que definitivamente se puede solucionar, pero. Lo que más me alata es que se me quedaron las llaves, tenía que hacerle mantención a los frenos del carro, tenía que hacerle mantención a la mini y ahora no puedo hacer nada de eso. Hagamos una pregunta más porque. Esto me, esto me reventó un poco ¿Cómo puedo unirme a las salidas cuando pedaleamos todos juntos en grupo? Oh, he estado pensando hace mucho tiempo hacer clases, pero no lo he hecho todavía Entre el poco tiempo y todas las cosas que he tenido que hacer, no he encontrado el tiempo para hacerlo Sigo con la idea en mente, pero por mientras lo que estamos haciendo es hacer salidas con Cross Mountain En mi Instagram o en el Instagram de Cross Mountain las vamos a estar avisando Cualquier cosa, para quien se quiera sumar, normalmente son en Santiago de Chile, ah, internacional. Eh, los sábados a partir de las 9 o 10 de la mañana. Lo más común es que vayamos al Manquehue, pero quizás pueden salir paseo a otros lugares, así que sobre las clases y sobre estas salidas voy a tratar de mantenerlos lo más actualizado posible dentro de lo que pueda. Ya que estoy en Talagante con más tiempo libre del que me gustaría, vamos a ir a leer con Christian Prime y la Snavi. Voy llegando a las viñas donde vamos a ir a pedalear con Chris y voy a alcanzar a responder otra pregunta más en esta recta Hay personas que creen que YouTube me exige cosas que me exige cierta cantidad de videos, me exige cierta constancia, me exige cierto contenido eso es totalmente mentira y YouTube no me exige nada Si yo quiero puedo parar de subir videos de un día para otro y no va a pasar absolutamente nada Todo lo que ocurre en YouTube básicamente es iniciativa propia, motivación propia El proyecto me ha permitido conocer personas tan increíbles, lugares tan bacanes que... Creo que realmente vale la pena seguir A pesar de que monetariamente no esté dando eh, gran, una gran cantidad Pero... Siempre supe que iba a ser una... una aventura bastante larga Así que tengo toda la intención de seguir haciendo esto El portón está abierto Oh shit, se empezó a cerrar Ajá, te abriste ¡Ja, ja! No, Con permiso La motivación está mil para seguir haciendo esto por mucho rato La verdad ya, oh Chris está allá atrás vivo? Esto está, los planetas se están alineando ya se me olvidó cuál era la pregunta. Christian Prime. Un crack. Tío Pala. Llorana. Llorana. ¿Cómo estás, viejo? Mira ¿y tú? Bien, te... Tanto tiempo. Sí, ¿cómo te digo? Oh, resfriado, pero así sí. no puedo más. Estoy con morro. Ahora voy a votar el resfriado Sí, ya estoy bueno. saliendo, así que... Vamos Bien. a conocer por... Vamos Vamos. Chris, Chris hizo una pista nueva, ¿no? La había no amigos, con los Juan Ramón Álvarez, que apañó todo el rato, y Felipe Navarro, que tú lo conocías, tío. ¿Te va a gustar? Vamos a, a conocer esa pista Hoy hace tiempo que no venía para acá bol. ¿Por qué yo no protejo mis bicicletas con, con esos plásticos esos plásticos gruesos para, para proteger los marcos y la horquilla? Yo pienso que hay dos razones No las tengo claras, pero asumo que pueden ser Una, que es por la decoloración que se puede producir al estar protegida por la radiación ultravioleta en el caso del sol y todo el cuento Ni siquiera lo había pensado Y lo otro, es básicamente porque en el proceso de de extraer ese, ese producto se puede producir el daño en la, en la pintura de la bicicleta es que yo creo que lo diseñan para que la bicicleta no tenga problemas pero básicamente, mi respuesta simple es que la bicicleta tiene su historia este rayón de acá, ponte ya tiene harto rayón en la pobre esto fue Rapa esto fue Rapa Nui ramanui Nui, Rapa le hice bolsa bol. esta, esta bicicleta ya no es bicicleta, es un boai es un boai <ríe> tiene su historia o cada rayón te recuerda algo la, la otra snap, el rayón que tenía acá en el manurio, me decía concéntrate en el circuito, huevonado. ¿Qué opinas de la pregunta, Chris ¿Cuánto vale tu bici? Vale el valor que yo le quiero entregar. Me parece muy bien. Ni más ni menos. Porque, como dicen por ahí, la bicicleta no hace el rayo. No es la flecha del indio. Esta es el pregunta y respuestas personalizado de Christian Prime. Oh, no. ¿Tú metiste una máquina? Ah, no, no metiste máquina, te metiste tú. Oh, Chris, me dejaste pero con la boca, tapa, montaña rusa hermosa, a paliar, así que se pasaron. me dejáis loco. A fin de cuentas esto es lo que se va a replicar un poco en, en el bike park que estamos haciendo allá en... Mira, vamos a conocer oh. la parte de allá. Parece humano, es un bulldozer. El objetivo del que yo hice allá en el bike park era que no se erosionara mucho y que fuese bajable para todos, ¿cachai? No tengo estas pendientes, está abrigio, está, esto, esto está empinado. Bueno. y ahí viene un bajón, hay un cortado allí es un método de construcción totalmente distinto porque esto monte tú acá no podría pasar con la mini se me cae esa pared y me voy para abajo esta va a ser pregunta y respuesta más largo y épico que he hecho en mi vida te pasaste con esta cuestión? esta pista es nivel es, es lo más montaña rusa que yo he visto acá en Chile es, es lo que yo quiero crear allá en, en el bike park y la idea de que una vez que tú ya tenés claro el nivel que le vas a colocar integrar a los que están después con un nivel un poquito abajo entonces hay las opcionales, hay las pasadas, tenanchas y ser generoso con la pista esa es la manera de hacer las cosas de Cristian estricta y peligrosa pero inclusiva y después para abajo oscuro flow bacán no, está hermoso hermoso hermoso hermoso ¿cómo se llama? se llama Valhalla Valhalla, ¿alguien recuerda a los vikingos? ¿alguien vio la serie vikingos? Bueno, al que se porte mal acá se va a Valhalla se pasaron cabrón cada segmento que veo esta pista, una sonrisa así. ¿Ha hecho caer una pared? Oh. ¿Y si te equivocas? Valhalla. Ahí. Valhalla. <risa> <risa> Estoy para la patada! No me quiero enfriar. Chris ya me ha dado unos tips. No puedo mandar Valhalla para abajo. Tengo miedo. Esto va a estar bastante estricto. ¿No pedaleo hace una semana y media? ¿Dos semanas? ¿Pedaleo desde cuándo? Desde que llegué a Rapanui. Llegué el 28. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Pregunta y respuesta. ¿Hace cuánto tiempo no pedaleo? No tengo idea, pero se me ha hecho demasiado tiempo. Ya, bacán. Nos vemos, Chris. Ahí va Christian Prime con su rueda trasera, con los rayos a punto de caerse. Pero bañando con todo. Dale, Chris. Está Talagante, las viñas. Qué rico estar acá, güey. Aquí partió el canal de YouTube. No, partió en el Durano. Pero esta fue la cuna. La cuna de YouTube. Estoy delirando. en el frío. Uh, Respondí todas mis preguntas ya que tengo un tiempo para pelar el cable. Oh, tengo que elegir a los ganadores del concurso. Tengo todo acá. Pronto sabrán cuál es la respuesta. No puedo creer que este video sea un pregunta y respuestas todavía. Ya. No quiero seguir pelando el cable, así que uh, estoy tieso entero. Uh. Vámonos. ¿Está grabando esta cámara, verdad? <ríe> Esa es la pregunta más clásica. Pero no perderme en Valhalla. ¡Uy! Uh, perdón. ¡Uy! Padón dónde? Uh. ¿Pa dónde? ¿Para donde? <ríe> oh qué rico! ¡Uh! ¡Uy! Uh, ¡Está la parte de <ríe> Hardline <risa> Hermoso, ¿pa' dónde? Oh, para allá, ¡Brap! ja! Oh, qué rico! ¿Y esto? ¡Uh! Oh. Oh, me cagué de susto! No sabía que venía. ¡Buena, Chris! ¡Oh, oh, oh! ¡Rop! Oh, oh, oh. cómo sale volando barro! Y esta parte ya no la conozco, pero... ¡Nada! No. ¡Oh! está muy blando en algunas partes! ¡Oh! Uh, ¡Jabón! ¡Jabón! ¡Oh, oh. ¡Qué rico! pop. ¡Oh! Impresionante weón. Bueno. Tiene unas partes rítmicas así perfectas. Mira, Buena cris weón. Bueno. Qué bueno tener este vuelto por acá. Tremenda, ¿no? tremenda salida. Tremenda pista que se mandaron chiquillos. No. J Álvarez. Jay Alvarez. Y sí. todos los que cooperan eso. No sé. Les agradezco mucho. Ahora que la disfruten y la cobertura. JR pienso. todos los cabros que se a pasar. Sí, Le tienen que haber puesto corazón a esa pista. Ok, señores, no sé si lo pudieron notar, pero ese fue el pregunta y respuesta más extraño de todo el canal. Si tiene algún amigo que le guste este tipo de videos, compárteselo. Vamos a hacer este tipo de preguntas y respuestas más seguido, yo creo. Y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo. ¡Nos vemos en el cerro!